Aquí en este liceo de que están presentando situaciones que nosotros hemos investigado. Es eh, profesores que nosotros podemos decir que están implicados en esto. O sea, profesores que quieren exponer eh, a pelear a los estudiantes.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 Lamentablemente, hoy tengo a confirmar que realmente hay dificultades entre grupos estudiantiles. No voy a juzgar que el hecho sea que haya razón o no, porque no estoy para eso, pero sí pude constatar que hay dificultades entre grupos estudiantiles. Que la actividad de hoy, independientemente de las dificultades que hay en la institución y que ya hemos llegado a acuerdos para que ellos paren todas esas actividades y hemos coordinado algunos pasos, incluyendo con la ADP. Lamentablemente tiene que ver con los intereses, con otros intereses particulares y con intereses de grupo. Hoy queda totalmente claro que hay dificultades entre ellos. Nosotros lamentamos la situación.